en el capítulo anterior habíamos creado un formulario llamado create el cual nos permitía mostrar un formulario donde el usuario podía introducir el título y el contenido luego el método store se encargaba de procesar todos esos datos que venían vía post ahora lo que queremos hacer es crear un enlace en cada uno de los posts, de todos los títulos que se están listando aquí y que yo pueda hacer clic y ver su contenido porque en este momento solamente estamos viendo los títulos para ello vamos a usar uno de los métodos que tenemos en nuestro controlador que se llama Joe Joe nos permite recibir a través de la url el id del post que queremos mostrar entonces para ello vamos a hacer una llamada a la base de datos vamos a declarar una variable instanciamos el modelo post usamos el método FIN, que lo que va a hacer es buscar en la tabla POS el ID que le pasemos. Y ahora vamos a enviar todos esos datos a una vista que vamos a crear. Para ello decimos Return, View, Make. Y vamos a crear, dentro de la carpeta llamada post, una vista con el nombre Joe. A esta vista le vamos a pasar los datos con el método which. Le declaramos un identificador llamado post. Y el otro argumento va a ser la variable post, que contiene todos los datos. Una vez hecho esto, vamos a crear la vista Joe dentro de la carpeta POS. Vamos a ubicarnos sobre la carpeta POS, clic derecho, New File y vamos a guardarlo con el nombre Joe.play.php. Ahora vamos a declarar un H1 para el title, es decir, el título y dentro de este, como le estamos pasando a través del controlador la variable post podemos recuperar el título diciéndole entonces post title y esto mostrará el título dentro del h1 ahora para mostrar el contenido dentro de una etiqueta de párrafos vamos a hacer lo mismo entre llaves y le decimos post content el título y el contenido si vamos a nuestra base de datos vemos que tenemos cuatro entonces en la página de post vemos simplemente los títulos pero también vemos que cada título cada post tiene su contenido entonces lo que vamos a hacer es que cuando el usuario haga clic en uno de los títulos dirija hacia esa página Joe y pueda ver también el contenido. Con esto ya podemos guardar la vista Joe y lo que nos queda es enlazar, crear un enlace en cada uno de los títulos. Para ello voy a a la vista index.blade que está dentro de la carpeta post y en la lista voy a agregar un enlace href. Y le voy a indicar la ruta llamada post barra y en tres llaves le vamos a decir post id que le pase a decir a la ruta post barra y el número del post que queremos ver. Una vez hecho esto, cerramos y finalizamos la etiqueta. Guardamos, vamos al navegador y actualizamos. Vemos que se ha creado un enlace en cada uno de los títulos, ahora si yo presiono en uno de ellos, me envía a la vista Joe, le pasa el ID, este lo busca en la base de datos y lo muestra en la vista que habíamos creado llamada Joe, el cual contenía un h1 y unas etiquetas de párrafos con el contenido, así podemos ver todo el contenido de cada uno de los posts. Si vamos a este, también le pasa el ID número 2 y así sucesivamente. Con esto damos por finalizado el capítulo número 4.